¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles como siempre la bienvenida a este su canal de Estilocracia y al foro del canal de Estilocracia en donde ustedes pueden exponer sus dudas, sus disidencias, sus vituperios hacia los otros porque no estén de acuerdo ustedes con lo que decimos. Todo es bienvenido, siempre y cuando se haga con respeto y con estilo. Miren, hablar es algo que aprendemos desde chiquitos. Pero hablar con seguridad, tener la certeza de que uno está diciendo lo que está diciendo bien dicho, es otra cosa. Primero hay que aprender a evitar los titubeos. Y segundo, mire, le voy a dar un, una sugerencia que a lo mejor no le suena a usted muy bien, pero cuando usted ya sabe algo, no haga referencia al autor. Hágalo como propio, usted diga lo que tiene que decir como si fuera un pensamiento de usted, no como si fuera el pensamiento de Shakespeare o como si fuera el pensamiento de Borges o como si fuera el, el, el pensamiento de Renato Leduc o de Julio Cortázar o de Fernández Noroña. Hágalo como si fuera el pensamiento de usted. Se lo sugiero porque de esa manera su personalidad va a crecer de manera exponencial. No va a crecer un 10% ni un 100% Va a crecer un 5000% Le sugiero que cuando hable usted Hable con seguridad, no titubee Y no haga referencia ni alusión A la persona que lo dijo antes que usted O que creó este pensamiento A menos que quiera usted hacer un homenaje Por dar un ejemplo a Oscar Wilde o a Shakespeare Pero si no es el caso Por favor dígalo como si fuera un pensamiento de usted y sin titubeos. Un hombre que proyecta confianza y seguridad en sí mismo tiene mayor oportunidad de triunfar y ser exitoso. La seguridad. La seguridad es una cualidad que debes dominar, mejora tu autoestima y te permite tener mejor comunicación con los demás. Si en ocasiones cuando tienes una cita o una reunión importante te pones nervioso y ansioso, ten calma. Este video es para ti. Hoy te decimos cómo hablar con seguridad. Ve por tu éxito. El éxito y tus metas son lo que debes tener en mente cuando enfrentes una conversación o un discurso. Practica cada oración, ensaya y mentalízate en que todo saldrá bien. Piensa positivo, no te preocupes en exceso porque de ser así perderás la confianza. Haz contacto visual. No realizar contacto visual te predispone a adoptar una actitud sumisa, por lo tanto perderás el control de la conversación. Ve directo a los ojos, gira tu mirada de manera periférica para entrar en contacto con todos. De esta manera, proyectas un control de la situación e interés en los demás. Proyecta tu voz. Practica modular el tono de tu voz. Ejercita tus músculos bucales como los del cuello y los de los labios. Explora distintas escalas y encuentra en la que te sientas más cómodo y seguro. Mejora tu pronunciación. Mejora tu articulación. Para ello es necesario que leas en voz alta con la boca bien abierta. Gesticula y alza tu tono de voz sobre la media para exagerar y calentar los músculos. También servirá leer por sílabas, practicar trabalenguas y morder un lápiz al leer en voz alta. Sonríe. Este gesto es importante para una comunicación no verbal, debido a que sonreír transmite de manera natural tranquilidad y confianza en uno mismo. Además que te hará sentir más seguro. Evita sonreír todo el tiempo, pues te vas a ver falso. Prepara tu discurso. Es esencial a la hora de hablar en público, pues te ayuda a evitar errores y tener mucho más confianza en lo que vas a decir ensaya repetidamente, pero no lo hagas unos minutos antes de tu presentación, por favor. Te estresará y confundirá. Esto es todo lo que tenemos que decir el día de hoy. Les recuerdo que el arte de conversar es verdaderamente largo, requiere, tiene muchos recovecos y esos, todos esos recovecos los vamos a estar revisando para que ustedes siempre tengan a la mano los elementos para ser el mejor conversador de su grupo. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.